Joseph Schen presenta a Buster Keaton en Policías Escrita y dirigida por Buster Keaton y Eddie Klein En la imagen se aprecia un pequeño cupido que apunta un candado en forma de corazón con la cita de Houdini Love Locks at Locksnet una chica bonita y elegante habla con Buster Keaton a través de la reja de una puerta. Buster parece no estar de acuerdo y niega con tristeza. Al final se ponen de acuerdo y se dan la mano a través de la reja. La chica suspira y se marcha. Buster le llama a través de la reja y ella se da la vuelta y le dice no voy a casarme contigo hasta que no seas un gran hombre de negocios. Buster se marcha con las manos en los bolsillos. En la acera, un hombre gordo y con bigote llama un tassi haciendo gestos. El hombre se acompaña a lo del bolsillo, se quita el sombrero y se seca el sudor. Se le cae la cartera y no se da cuenta. Buster pasa por detrás en ese momento, recoge la cartera y mira su interior. Golpea el hombre del señor, le muestra su cartera y éste se la arrebata quejándose. El hombre se cae cuando intenta abrir la puerta del taxi y Buster le ayuda a levantarse, pero el hombre no le deja. Se levanta, se sacude el polvo y se sube al taxi. Buster recoge su sombrero y el taxi se marcha. Buster ha recogido la cartera, la abre y comienza a contar el dinero. El hombre en el taxi se toca el bolsillo y se da cuenta de que no tiene su cartera. La busca también en los bolsillos de la chaqueta. Indignado, le pide al taxista que dé media vuelta. El taxi se da media vuelta y el hombre le quita la cartera a Buster desde la ventanilla. El taxi retoma su camino anterior. El hombre mira el interior de la cartera, descubre que está vacía y le vuelve a pedir al taxista que dé media vuelta y este le hace caso.